Cordial salud. Somos estudiantes de cuarto semestre de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Cooperativa de Colombia, C.E. Popayán, responsables del estudio de factibilidad de la cuenca Río Las Piedras, ubicada en la vereda Quintana, municipio de Popayán. Conformado por Lady Milena Trujillo, Paola Andrea Trujillo, Sandra Leonor Tumiña. El estudio de factibilidad que se pretende realizar en la Cuenca Río Las Piedras, en el municipio de Popayán, se enfoca en el aprovechamiento de los recursos naturales con que cuenta el Departamento del Cauca. En la empresa agroturística se fomenta la agricultura familiar, soberanía y seguridad alimentaria para 75 familias campesinas que pertenecen a la asociación Azocampo. En su mayoría son de bajos recursos y dependen de la agricultura familiar. Una de las principales iniciativas para la creación de la empresa agro-turística son las metas planteadas en la agenda interna del Departamento del Cauca, entre ellas dar a conocer el territorio caucano mediante el turismo y resaltar las tradiciones ancestrales y culturales del departamento. Cuyo énfasis desde nuestra carrera de ingeniería de alimentos es garantizar la soberanía y seguridad alimentaria en la población Cuenca Río Las Piedras. Nuestros socios claves son la Asociación Azocampo, ubicada en la Cuenca Río de las Piedras, quienes desde años atrás han venido trabajando en pro de adquirir beneficios para su comunidad. Las actividades van enlazadas en el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales e igualmente de las granjas autosostenibles. La propuesta de valor, el cooperativismo, debido a la asociación entre estudiantes e emprendedores y la asociación Azocampo, enfocados al fomento del agroturismo, ya que este proyecto permitirá favorecer la recuperación del medio ambiente y el fortalecimiento de la agricultura familiar, así como el turismo y por ende la seguridad alimentaria y los ingresos familiares, con el fin de ofrecer servicios de calidad oportunos que satisfazcan al cliente en cuanto al turismo, agricultura y gastronomía con el fin de que los turistas interactúen con la familia y la naturaleza y disgusten de platos típicos de la región. ¿Qué tal? Los servicios que se van a ofrecer son hospedaje en las familias asociadas a socampo, restaurantes, deportes extremos, canotaje, educación ambiental, educación, agricultura, soberanía y seguridad alimentaria, y gastronomía.